¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto en este espacio de Bio Neuro Sabiduría Ancestral Sí, sí, ya sé que parece un trabalenguas, pero lo importante es que estamos aquí contigo amándote con todo nuestro amor para entregarte esta guía divina, esta guía canalizada por tus arcángeles y para ti está este arcángel firme, contundente entregado y sobre todo sobre todo decidido Arcángel Miguel contigo Aries así que siéntete con esta certeza de que este mes de diciembre para ti es un mes con harto movimiento con harta emoción puesto que Aries siendo el primero de los signos eres el que abre camino para todos los demás Gracias por estar aquí el día de hoy, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y vámonos directo a lo que nos interesa. Te voy a estar poniendo en este espacio carta por carta, son cinco cartas, más bien cuatro cartas y una llave maestra. Eso me emociona porque este es un nuevo regalo para ti que estaremos trabajando a partir de este mes maravilloso de diciembre. Muy bien, mi Aries hermoso. Vámonos ¿Cómo andas en tu presente. Aquí está el mazo de cartas que nos acompaña mes con mes prepárate porque tenemos una sorpresa importantísima para ti para 2020 sin embargo, bueno, vamos a estar trabajando con este oráculo de bio-neurosabiduría para que recibas esas guías esos mensajes que te encanta recibir de manera directa, de manera breve y concisa porque Aries nos encanta tus ganas de estar siempre siempre en acción cualquiera diría que es in... Es una forma de impaciencia, pero no, la realidad es que un aries siempre quiere estar en acción porque la vida merece aventura. Y esto es porque en tu presente tienes el modificador del mapa mágico, ok, y en este momento te dice Miguel... movimientos, estos cambios que has estado viviendo desde la sanación de aquellos dolores de la infancia, de aquellas heridas de la infancia, hasta las nuevas aperturas eh, en opciones y en propuestas económicas, financieras, profesionales y en tus relaciones, han sido producto de una década de estar trabajando en ti, avanzando hacia tus eh, verdaderos deseos y en este presente pareciera que todo se está moviendo tan perfecto a tu favor que como este chico con los ojos cerrados puedes saber o tu alma sabe que hacia donde se está dirigiendo es el camino correcto muchas posiblemente algunas relaciones con importantes o para ti importantes pudieron tener algún cierre de ciclo o concluyeron totalmente y eso estuvo muy bien, ¿ok? eso estuvo muy bien porque empezaste a, ante este cierre de, de ciclo de año y de década pues obviamente el universo lo que quiere es que te muevas, ¿no? como que continúes con este movimiento entonces todo lo viejo que ya sumó a tu vida y que ya entregó lo que venía a entregarte es momento de que se mueva así que no te nos asustes si de repente se terminaron relaciones ya te mostraron lo que venían a mostrarte toma el conocimiento, intégralo para tu sabiduría interna y suelte esos condicionamientos en donde nos enseñaron que todo debe ser eterno, ¿ok? lo único eterno es el alma lo único eterno es el universo así que todo lo demás debe y requiere un constante flujo de movimiento, flujo de energía ¿vale? ahora vamos a ver eh, qué es lo que te ha llevado a estas sensaciones y a esta situación ¿cuáles son aquellas emociones que requiere sanar? tienes el hogar de cabeza Ok, primero, siempre estás en casa, aun cuando te muevas de residencia o de un lugar físico siempre estás en casa, pues ok, tu casa física es el mundo, lo cual es bastante emocionante, y tu casa que te acompañará toda tu existencia en la vida humana, Eres tú y a aquel lugar en donde se encuentra tu corazón. En realidad, nunca te has ido y nunca te irás. Pues, ¿a dónde crees que puedes ir si siempre estás en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas y en las situaciones correctas? O sea, básicamente, Aries, estás en el lugar y en el hogar correcto. ¿Ok? Así que no te nos vayas como por la idea de que me voy a ir a otro país, a otro mundo para cambiarme de casa porque no estoy en casa. No, no, no. Espera. Siempre estás en tu hogar, siempre estás en casa. Lo único que sucede es que requieres moverte para experimentar diferentes situaciones para tu crecimiento. ¿Ok? Si de pronto te has sentido en esta confusión o posible frustración de si estaré en el lugar correcto aries lo estás así que no te enfoques en ese drama de los lo estoy no lo estoy sufro no sufro no sí lo estás y es importante que continúes tomando la responsabilidad de tu vida ok olvídate de los demás primero responsabilidad de tu vida si hay que sanar con personas, si hay que hablar con ellas, ofrecer una disculpa, porque de repente eres un poquito orgulloso. Entonces, eh, como que sientes que es, lo dices en el momento, pero ya después a ti se te olvida, pero posiblemente a otras personas no. Entonces, es importante, no por que seas malo o bueno, para que no te vayas al drama, no, sino porque es importante que con toda conciencia de querer avanzar, con toda conciencia de cerrar un ciclo, una década, de una manera muy amorosa, es importante que hables con aquellas personas que se quedaron como en el limbo, aquellas relaciones o situaciones que se quedaron como en el limbo, para que se mueva esa energía, se quite de tu vida y entonces vengan estos movimientos dentro de tu hogar, positivos aventureros emocionantes ok bien eh, ante esta situación lo que te dice tu, el arcángel miguel es todo esto en la vida que has estado viviendo los últimos días ha sido un estímulo primero para que te reconozcas tú para que te valores tú ok el valor no lo puedes recibir de afuera si no lo sientes en tu interior entonces, Aries, es momento de ser firme contigo mismo, contigo misma Ser honesto, honesta contigo mismo, ok Sobre estos estímulos que has estado recibiendo, la vida te está mandando La pauta, las señales Para que conozcas y comprendas qué es aquello que hay que sanar Ok, lo que te decían aquí en la carta del hogar Revisa qué situaciones se quedaron pendientes por hablar, por sanar, hazlo, es muy buen momento. Diciembre es un mes en donde todas las personas sentimos esta intención de sanar como para cerrar un buen ciclo, así que no te quedes fuera, vas con todo a sanar aquello que haya que sanar, ¿ok? Ahora, cuando decimos sanar, no quiere decir que le pongas una expectativa de acuerdo a tus condicionamientos de si me contesta, qué bueno, y si no ya me resentí, y por qué lo hice, no, no, no, no, no pongas expectativas, solamente tenga genuina intención de sanar tu corazón, para que avances, ¿vale? El resultado de esta sanación, tienes la carta del rescate, Imagínate que como esta chica que está en esta carta, deseo que sí la puedas ver muy bien, está saliendo de esa cueva, eh, el agua por fin sale y se va a cualquier lugar pero toma su rumbo, hay naturaleza, hay un ser que está viendo como si estuviera viendo el horizonte, como si estuviera viendo qué más hay después de esa roca en donde está escondida la mujer, la doncella y se va a lanzar, está viendo a la chica si se lanza o si no se lanza a la aventura, pero el de arriba ya le está diciendo, a ver, si tú vieras lo que yo veo desde aquí, tomarías la decisión de experimentar todo aquello que te encanta de lo que estás observando. Entonces este resultado que vas a tener Libra es, aviéntate a ser tú, Eres muy tú, sí, de repente te nos vas a condicionamiento sin embargo ya aviéntate realmente a experimentar eso, que, que si sí quieres vivir. ¿Cómo lo vas a experimentar? O, o posiblemente me digas, oye sí, pero en la parte económica posiblemente no me está yendo tan bien, y entonces ¿cómo voy a generar? ¿O desde qué forma o en qué manera se va a dar? Bien, vamos a ver. El movimiento, muévete, muévete de ese lugar en donde estés. Si tú te quieres ir y quieres conocer nuevos lugares, nuevas personas, pues déjame decirte que ahí sentado donde estás, no van a llegar o pueden llegar, pero no las que realmente van a sumar a tu vida. El movimiento se requiere, es momento ya de moverse. Siempre tienes oportunidades, siempre hay opciones, ¿ok? Si la parte financiera es la que te detiene, Aries... ¡Muévete! Siempre hay opciones para generar ingresos. Revisa qué, qué puedes compartir con la gente y tal vez a través de ello, tú puedes generar algún ingreso. ¡Muévete! ¿Ok? ¿Cómo se va a generar? Moviéndote. ¡Qué simple es, Miguel! Finalmente, el resultado de todo esto, hacer pozo, estarás abierto a nuevas opciones, a nuevas oportunidades que te van a generar ingresos y buenas relaciones así que Aries dale con todo y finalmente bueno el segundo final <ríe> la llave mágica, la llave maestra que te quiero regalar en este momento más bien que te quiere regalar Miguel a través de esta guía para ti se llama Runas están aquí en esta bolsita hoy te voy a mostrar que son esta bolsita hermosa es de un material como tipo piel pero es sintético y estas runas son herramientas que nos permiten conocer un poquito más a fondo lo que está sucediendo para que te sientas con certeza de tomar acción. Las runas son estos símbolos de la antigua escritura germánica en donde con ellos se intentó en su momento representar aquellos dones, aquellas sugerencias. Y en este momento las traemos para ti. Estoy aprendiendo de ellas por un mensaje canalizado, en donde se me entregaron estas runas, para poder compartirte mayor sabiduría, mayor, eh, mayor información para ti, para que puedas poco a poco ir sumándola a tu vida, ok, entonces, vámonos con la runa, ya saqué una, esto es una runa para quienes no lo conocen, es una pieza de madera tallada a mano con el símbolo, ay, redondita, o lo más redondita que se pueda, y esta runa se llama Algis, se refiere a la defensa y a la protección y en este momento para ti está de cabeza, ¿y por qué sale de cabeza?, puede porque Miguel te dice que en este momento, es este mes, es muy buen mes para que sueltes ya aquellos condicionamientos que no te sirven para nada y que lo único que están resultando es en afecciones físicas, ¿ok? Un dolor de rodillas, un dolor de piernas, la cadera, la columna, como que en este sueltes esa rigidez en la que te estás moviendo. Salte ya de esa jaula, empieza a, a decirle sí a la maestría de tu alma, ¿ok? Eh, al salirte de esa jaula, quiere decir cuando te dicen salte de la jaula en la que tú mismo tú misma has decidido meterte, te, di, te quieren decir a ver hay condicionamientos que adquiriste de la infancia que ya ni te están funcionando pero que te resistes a soltar esas responsabilidades que sientes que tienes para con otras personas a través del ego de la exigencia del miedo es momento que las sueltes para que hagas espacio para lo nuevo, ¿vale? Importantísimo, a, si aún no lo haces o no sabes cómo, importante, aprende a cómo poner límites sanos. Límites en tus relaciones, en relación de pareja, de amigos, de posiblemente si tienes hijos con los hijos, en la parte de los negocios, pon límites sanos, ¿ok? Ten cuidado con aquellas manipulaciones que las persona, personas externas quieran eh, tomar contigo, puesto que ese sería un reflejo de tu propia manipulación. Entonces, ojo con eso, ojo con eso para que puedas activarte siempre hacia una, hacia un bien mayor, ¿ok? Revisa bien cuando hablamos de negocios o cuando hablamos de nuevas sociedades, revisa bien qué es lo que ofreces, qué es lo que te ofrecen, cuáles son los acuerdos, cuáles van a ser los beneficios, o sea, que todo sea clarísimo para que la decisión que tomes la tomes con responsabilidad. Ok, Aries, muchas gracias por estar aquí, recuerda que te puedes inscribir al canal a través de ese botoncito rojo que está allí, activar la campanita que está ahí abajo para que nos tengas siempre presentes. Gracias por estar aquí, te mando un beso, un abrazo de mi alma a la tuya y recuerda, si tú quieres cerrar con broche de oro y conocer más a detalle esas herramientas, esa llave que tienen para ti los arcángeles, puedes pedir tu guía personalizada al correo que te voy a dejar aquí abajo y en respuesta te enviaremos la serie de opciones que tenemos disponibles para ti para que elijas la que más se ajuste a tu alma, a los deseos de tu alma, ¿ok? Gracias por estar aquí, te amo con todo mi amor.